9 y cuarto del día 24 de julio de 2022 Feliz año nuevo a todo el mundo <coughs> Y bueno, eh, he querido hacer hoy un nuevo episodio Porque veo que cada vez que pongo un episodio nuevo Suben las visitas a mi, a mi canal <coughs> Digo, bueno, pues tendré que hacer episodios Y como es verano y no hay muchas cosas que hacer Bueno, sí hay, pero no las estoy haciendo porque soy un procrastinador nato Pues digo, <coughs> perdón por la voz, eso es el aire acondicionado por cierto, a las, eh, a las 8 había 43 grados a la sombra en la puerta de mi casa. <coughs> eh, ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, eso. Pues nada, digo, voy a hacer un episodio hoy de técnica también en vez de canciones, que la, la técnica siempre es muy interesante. Y ya que estamos con intervalos, vamos a hacer eh, escalas utilizando. avanzando por intervalos. En este caso vamos a avanzar por terceras. Por terceras significa que pongo la primera nota, que es la, la tónica, o no. Y la siguiente nota, en vez de ser la segunda, va a ser la tercera, ¿vale? Ahora con cuando lo veáis en el ejemplo lo, lo vais a entender. Y nada, eh, esto lo estoy sacando porque he vuelto a coger este, este libro que he hace tiempo. Lo estoy sacando de, de este libro, y que se llama Straight Ahead Jazz for Banjo, ¿vale? Que lo podéis comprar, aquí pone que vale 19 dólares, 19,99, 20 dólares. Pues lo buscáis en Amazon y os lo compráis. ¿Vale? No me olvidéis la tabulatura porque ya sabéis que lo estoy sacando de aquí. Pero bueno, en cualquier caso esto es técnica y esto realmente tampoco tiene mayor, mayor problema. Fijaros bien en lo, que estoy, en lo que estoy poniendo y simplemente imitarlo. Venga, vamos al lío. Y se me había olvidado que, que esto hay que practicarlo con un metrónomo, ¿vale? Aunque yo no lo estoy haciendo con un metrónomo por mor de la simplicidad y de la rapidez. Esto hay que hacerlo con un metrónomo. Y por cierto, me he puesto la gorra que no lo encontraba, pero es que estoy todo spainited y no me gustó. Yeah. Sol mayor. Escala de sol. 5, 7, 9, 5, 7, 5, 7, 5. ¿Vale? También voy a poner en el ejercicio 7 en la primera, 9 en la primera. 4, ¿vale? En la cu cuarta no, en la cuerda cuarta. 5, 7, 9, cuerda segunda, tercera. 5, 7, segunda. 5, 7, <coughs> primera. 5, 7 y aquí también 9. Y en la cuarta también voy a poner la, el traste 4. ¿vale? De manera que eh, el ejercicio va a consistir en avanzar... Eh, <coughs> eh, en vez de poner la siguiente nota, voy a poner la nota eh, tercera. ¿vale? En vez de poner esta, voy a poner... Ahora vuelvo a la, a la anterior. 9, 7, 5 9, 7, 5 5, 7 7, 7 5, 5 7, 7 y finalmente acabo con el 5 en la primera cuando vaya para atrás pues tengo que meter esta que sería 9, 5, 7 7, 5 5 7 7 5 5 7 eh, 9 5 7 9 <coughs> eh, 5 7 4 5 ¿vale? fácil hacia, hacia arriba, evidentemente, hacia, digamos, de gorda fina que de fina gorda. Así, ah, sí. Ahora un poquito mejor. Vale. Bueno, esta sería la primera parte. Entonces, lo que yo sugiero es que os pongáis un metrónomo... mayor ¿verdad? ¿vale? aquí el punto negro es este que es mi tendencia es irme al 5 y me tengo que ir al 7 ¿Vale? bueno esta es una, una, una de las de las partes bueno la parte melódica 0 0 7 5 0 0 5 5 0 6 cero, siete, siete, cero, nueve, siete, cero, cinco, cinco, cero, cero, cinco, siete, cero. Esto es, ¿vale? Ahora, si lo vemos despacito, 0 cero, ¿vale? Jugar índice, tercera, segunda al aire, cuarta en el siete, 5 eh, en la tercera, eh, aire en la segunda, en la segunda, aire en la primera, 5 en la tercera y en la segunda, primera al aire, 7 en la segunda, 9 en la tercera, quinta al aire, 7 la segunda, 7 en la segunda, cero vale fijaros la mano derecha los dedos que estoy poniendo estoy haciendo pulgar índice pulgar índice pulgar índice pulgar medio mejor dicho pulgar índice medio índice 9 pulgar índice medio pulgar vale para traer un poco más difícil le voy a dar con el medio 9 pulgar 9 en el primer traste en el primer traste no la primera cuerda 9 no traste la primera cuerda 9 0 le he dado con el medio pulgar medio pulgar no debería dar con el pulgar debo dar con el índice porque ahora necesito el pulgar para, para la quinta vale Medio, pulgar, medio, índice, pulgar, pulgar otra vez, porque para abajo es más fácil. En el 9 de la tercera, 7 con el índice, medio eh, a la primera al aire. Perdón, estaba aquí. Eh, índice, pulgar, medio, pulgar, índice, pulgar, índice. No sé si lo toco así exactamente, pero así es como lo veo más, más intuitivo. Y la otra. Suena más chula la melódica, claramente. ¿Vale? Bueno.